uniéndome al dolor que embarga la República Dominicana por la muerte de Agripino Núñez Collado. Santiago de los Caballeros despidió en el día de ayer a Monseñor Agripino Núñez Collado. Un acto que estuvo encabezado por el presidente Luis Abinader, la vicepresidenta de la República Raquel Peña, el presidente del Senado el ingeniero Eduardo Estrella y otras importantes personalidades, entre ellos empresarios como el caso del ingeniero Manuel Estrellas y otras personalidades. Don Agripino Núñez Collado, hombre dedicado plenamente a lo que fue ser un conciliador, un hombre que en esos momentos de crisis política y crisis sociales estaba siempre dispuesto a aportar lo necesario para poder llegar a la calma. Recordamos todos de manera histórica aquella crisis del 1990, cuando esas elecciones históricas donde el doctor José Francisco Peña Gómez competía frente al doctor Joaquín Balaguer, una crisis que dio al traste con lo que fue aquel proceso donde se le recortó la gestión de gobierno de dos años el doctor Joaquín Balaguer pero que dio al trate con la instauración de lo que es la segunda vuelta en las elecciones generales, la instauración del Consejo Nacional de la Magistratura, entre otras importantes modificaciones. Don Agripino Núñez Collado, conflicto donde el peligro se veía llegar, él podía estar allí para prestar su conocimiento y su experiencia para poder conciliar entre las partes en conflicto. Despedimos nosotros un hombre que hizo votos de pobreza, a lo largo de su carrera acumuló lo mínimo, pero ya al momento de su partida mediante acto notarial, lo donó para que estos fueran utilizados directamente en créditos educativos para aquellos que más lo necesitan. Pasa el alma de don Agripino Núñez Collado y sabemos que Dios lo va a llevar a un buen lugar.